Dice, con respecto al medio ambiente, ¿qué haría usted con la ribera del río Jaya para devolverle su naturaleza y los sectores que viven en su entorno? Mira, justamente eh, en la Cámara de Diputados conocimos nosotros la ley de residuos sólidos que tiene que ver justamente con la preservación del medio ambiente. En lo que concierne al río Jaya, que era el río donde nosotros desde pequeños nos bañábamos ya en la chorrera, justamente entrando al río Jaya, a Jaya, pues ahí había una chorrera donde nosotros todos los niños, pero no estábamos ahí. Debemos recuperar el río Jaya. No es un proceso que tiene que ver con gobierno local, es un proceso que tiene que venir a través del gobierno central, es muy amplio, ya hay estudios que se han hecho, pero nosotros tenemos también... Eh, ...en prioridad, no solamente lo que es el río Jaya, sino también la gran cañada que tiene aquí... ...que cruza totalmente el pueblo de San Francisco de Macorís. Pero tenemos que hacer énfasis en que esas personas que viven a orilla del río Jaya... ...que viven del río Jaya, pero también son lo primero también que afectan el río Jaya... ...porque ahí mismo tiran toda la, la basura y demás... Pues tenemos también que darle calidad de vida a esa persona como está en nuestra constitución Que uno de los derechos fundamentales es la vivienda y la salud Y uh, la, la forma que ellos viven a orillas río Jaya pues ya no tienen ese derecho cubierto Que es la salud, ese derecho fundamental En un gobierno nuestro, en una senaduría nuestra Nosotros vamos a abogar por no solamente limpiar el río Jaya Sino que recuperemos en su totalidad nuestro río Bien.